Tenemos la información. Ustedes saben que hubo un enfrentamiento entre Enrique Crespo ah. y la influencer favorita de NetoFlow, Alessandra ah. MVP. Para las personas que no se acuerdan por qué vino ese problema, una vez Enrique hizo un live hablando como algo y dijo, el live es un libio. Sí. <risa> no hay libio. Un envío, un envío. No hay libio, hoy. Eh. Entonces, en el live, Enrique dijo que cómo sería una vida, ¿sabes cómo sería si, ella, si él fuera, eh, ¿cómo se llama la mujer de Mozart? no? La de ahora. Alegría. Alegría. Y mencionó como, ajá, y dijo como de abastada, pero él lo hizo como de forma, ¿cómo sería? Se cortó el video... Y se mandó ese corte a Alessandra, que todos sabemos que fue la que promovió el video. Cuando promueve el video, Alessandra Sequilla. Están en un supermercado, humor, un no sé qué día, sitio es. Alessandra comienza a bociarle vaina en a Enrique. Y Enrique, como sabe que en este, en este país, cualquier cosa con las mujeres, tú sabes que es fuerte. Enrique se queda callado tranquilo, y se va para su vehículo. Ella boceándole, boceándole, uh, y Enrique callado. Llega un momento que se monta en el vehículo y ella yo fui un, un escupitajo a Enrique en el momento que se monta en el vehículo. Ya escupenme a mí. Cuando pasa eso, Enrique... La tengo colgada del alma esa niña. Cuando pasa eso, Enrique procede legalmente una demanda por daños y perjuicios. Aparte de eso, ella creo que fue la que grabó. Ella grabó el audio. El audio. Ella, fulano y preseo y toda esa vaina. Sí. La gente pensó como que eso se veía quedado en el olvido. Porque ha pasado que empiezan una demanda y se queda, por ejemplo, la de Yomel y Sandra. ¿Dónde está? Nieto dime. En el aire. ¿Dónde está? En el aire. La de Sandra y David, ¿en qué quedó? En no, nada. No. Ya. La de Amelia y Dalisa, ¿en qué quedó? En no, nada. No. La de Amelia no, no. y Ronnie, ¿en qué quedó? nada. No, no. Esos son chiqui show. chiqui show, Entonces, esta no. Esta parece que a pesar que pasó la pandemia, eh, miren, eh, Ya. Yeah. Entonces, a pesar que pasó no, la... la... No, no, no, no. No puede. Y en este comentario menos. Entonces, a pesar que pasó la pandemia, la gente pensó que se había quedado en el olvido. Y no, la creya se remonta. Y parece ser que el abogado, yo pensaba que iba a pedir una indemnización económica, tengo entendido que eso está, pero no entendí lo del psicólogo. ¿Qué no, que la solicitud es para un psicólogo, para Alessandra. Tratando de humillarla. Yo supongo. Me está diciendo loca, de está de diciendo de loca de desenfrenada. Uh -huh. Dime. Lo que yo me explico es, ese muchacho, ese homosexual. Enrique, eh, eh, no Esa gente no sueltan esa muchacha. Ella no puede respirar dos veces duro. Que ellos están ahí pendientes. Entonces, ella lo que tiene, esa muchacha, que buscar, no sé, un novio, un primo, un hermano, que se encargue de ellos, que cuando ellos tiren algo, esa persona discuta con ellos. Uh -huh. Porque cualquiera se pone loco. Ella ha aguantado mucho, uh -huh. que nada más le tiró eso. Que nada más le tiro esa vuelta. Pero, a cada rato que no le sacan el guante a esa muchacha. Sí, pero ella tiene que, que bajar. Pero ella qué. ¿Tú tiene tú que bajar las Bájale Doneto. Ah, ¿qué? Es que ella le gusta mucho Ella tenía mucho que el partirlo ahí. No, Neto, no. Oye, no, sí no, claro. No, no, que la tienen loca. No, ella neto, tenía que agarrar no. la vaina y lavarlo en su no, sangre porque lo tiene loco. No, Neto. Óyeme, óyeme. Enrique Crepo, eso, los pájaros del circo. Pero que él, que él lo explicó. Pero oye, si Moza los... no le dio a él, oye, Neto. Oye, oye, oye. Y el mismo Moza explicó que él no lo hizo de esa intención. Los porque pavos, se aclaró. Es que se lo antes, el mismo Moza lo aclaró. Ese hombre no duerme para atacar a esa mujer. Entonces, tú no estás duerme. de acuerdo con lo que dijo el lápiz. Con, con no duerme. Que, no que, duerme. que le insultó a Enrique. A la hija, que no porque duerme. no fue así como se quiso vender. Oye, no, ella, no, debe ella tú sabes muy bien que los pájaros de cinco yeah. no duermen haciendo daño a la gente. Neto, aquí. hay veces Neto que uno quisiera tener el deseo de darle agredir a alguien que le cae mal, pero uno tiene medio tipo, de comunicación y ese sabe tipo, que no, cosa él sabe le que enfrenta. se lo hace. No, pero que te estoy diciendo, ella que debe controlarse neto debe controlarse. Ah, eh, por con qué, ah que debe controlarse. No, neto, si Entonces, él está bien y ella está mal ella el sujeto? No, no no no espérate si ella si... a la vaina se le quitó el can con el sujeto si porque enrique escúchame ah, no me si me enrique de habló mal de la niña verdad flaco debió someterlo y ya pero si tú vas a agredir a una persona lo que va a pasar es que la, la la la cómo se llama o sea, eh, la querella viene por de ti se la devuelve por de ti ella tiene que arreglar hasta que ellos no haga un ejemplo. Van a seguir igualito hasta que ellos no haga un ejemplo con ellos. Tú ves que el sujeto es loco, que esto que es lo otro. El sujeto, lo, de una vez los rey, en banda, volado porque es que la tienen toda la vida. Yo no he visto un tema de ellos que no mencionen a esa muchacha. Miren, bueno, en exclusiva.